11 meses y 26 días, que el colectivo de organizaciones sociales y populares de San Francisco de Macorís, por intervención de un sector comercial, arribamos a acuerdo con las principales autoridades del gobierno central y el gobierno municipal para dejar sin efecto una convocatoria a huelga que teníamos convocada para el pasado 24 de abril del año pasado. En ese pliego de demanda que llegamos a acuerdo con ellos, solo tres obras han sido formalmente iniciadas, como es el Hospital de Especialidades, la, circunval la Avenida de Circunvalación y el Circuito 24 horas. Las demás obras y compromiso han sido hallantes ...allante, discurso falso y demagógico... ...y lo más preocupante para nosotros es... ...que están señalando las autoridades que no hay recursos... ...para las demás obras... ...mientras sus altos funcionarios y el gobierno... ...se hacen multimillonarios con los recursos de este pueblo... ...cuyos recursos deben ir destinados a la construcción de estas obras y atender y resolver las necesidades de este pueblo. Por eso hoy estamos marchando, hoy en esta convocatoria de carácter regional, que forma parte de todo un plan a nivel nacional que, estamos, que hemos elaborado conjuntamente con la coalición de organizaciones sociales y populares a nivel nacional y que para el próximo 6 de el mes de abril que viene habrá una asamblea nacional donde vamos a elaborar un conjunto de acciones de actividades para exigirle a este gobierno que esos recursos que se están robando se les que están reclamando históricamente en nuestro pueblo. Hoy estamos en marcha y mañana seguiremos en la calle de manera unitaria y de manera consecuente. Dando el inicio de una lucha de protesta a nivel regional de las 14 provincias de la región norte para llegar a la Asamblea Nacional el día sábado 6 de abril donde vamos a anunciar que los CEPES país donde se va a anunciar un paro nacional, o sea, un paro general, en contra del aumento abusivo de los combustibles, con el aumento de la canasta familiar, y contra la reelección de un grupo de mafiosos que tiene Danilo Medina. Por eso, felicitamos a los habitantes de San Francisco de Macorís, que es un pueblo luchador. Y qué feliz me siento deseo aquí que se inicia esta gran lucha a nivel regional y luego a nivel nacional. Con la promesa de que él lo recibirá eh, de mano personal mía y que las, las reivindicaciones que competan al ayuntamiento le daremos, haremos la diligencia para que se le dé seguimiento a la que tenga competencia con el ayuntamiento. Y además nos comprometemos a, con ustedes a formar el equipo para darle seguimiento. esto es un sentimiento de todos. Este pueblo es de todos nosotros y nosotros somos los que tenemos que protegerlo. Y me satisface recibirle aquí en nombre del alcalde porque el ayuntamiento es una institución descentralizada que es de todos. Y están reclamando lo que, lo que otros no, no se atreven a hacer. Entonces, muchas gracias y le agradecemos. Esto nosotros jamás, eh, el sentimiento del alcalde, eh, mantener polémica ni, ni cosa, eh, él vino a cumplir un, un papel, nosotros como partido, vinimos a cumplir una misión y vamos a cumplirla y vamos a contribuir con que eso quede bien.